Cabildo de Gran Canaria, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Gran Canaria Accesible. San Bartolomé de Tirajana Accesible. Jornada de Concienciación. San Fernando de Maspalomas, 7 de noviembre de 2013. Con esta actividad inclusiva dio comienzo el segundo bloque del proyecto de San Bartolomé de Tiraján accesible Ponte en mi lugar. Participaron 215 estudiantes de secundaria, Tamara, Amurga, Faro de Maspalomas, usuarios del Centro de Día de Mayores y de las asociaciones Asdaunsur y Aspade. Se proyectaron unos vídeos y se representó la obra de teatro La Mejor Aventura de Mi Vida. conocieron a través de esta obra llena de humor y amor la realidad que viven las personas con discapacidad ante las barreras que nuestra sociedad tiene. Pero sobre todo, que superar los obstáculos es posible si todos nos implicamos. En el debate posterior se habló de la empatía, la inclusión, la igualdad de oportunidades, los derechos de las personas con discapacidad y de las ventajas que la accesibilidad tiene tanto para las personas que vivimos aquí como para los turistas que nos visitan. Gran Canaria Accesible Cabildo de Gran Canaria, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.